Bienvenidos a un tiempo de oración con sus amigos Rafael y Elida Cabazos y ahora en este momento vamos a estar orando por Colombia, por el país de Colombia, que pues como ustedes saben también hay problemas, muchos problemas, así es que vamos a estar orando por nuestros hermanos de Colombia. Mira que Colombia es un paraíso también. Muy bonito. Eh, conocemos gente de, de, de Colombia. Así han estado es. en nuestra casa cuando vivíamos allá en el área del Valle así de es. Texas. Rafa, mi tocayo, Ajá. Eh, me recuerdo muy en especial de, de Rafa que estaba separado de su esposa. Sí. Y a través de la vía telefónica en casa volvieron a, a unirse. Sí, se unieron nuevamente. Se volvieron a unir así es. y pues se limaron las asperezas y pues... Eh, Volvieron a, a vivir juntos Así es, eh, así es. Pues Conocimos a varias personas Aquí en el área donde estamos nosotros Hermano Gaviria también También este, Y hemos conocido eh, más gente ahí en el templo También gente de Colombia Sí, tenemos mucha gente eh, de Colombia, conocida sí. de, de Colombia aquí sí. Aquí en nuestra área, así es De Colombia mucho más que de cualquier otro país Bueno, con excepción de México, ¿verdad? Sí, claro, <ríe> claro bueno, pues vamos a estar entonces con los amigos y hermanos de Colombia. Y pues eh, Dios nos dice en 2 Timoteo 3.16, ahora con la Reina Valera. Así de 1960, Un pasaje preciosísimo. Precioso, precioso. Que nos dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redar huir, para corregir. Para instruir en justicia Precioso Mira, hace Precioso el, Cuando hablábamos en el video anterior Ajá. Les decía que el mejor manual que hay Para la moralidad sí. No hay como las escrituras No hay como las escrituras Las escrituras sí. es lo, lo, lo máximo Entonces si las escrituras Nos dan la, la directriz La pauta, sí la, Nos dan la pauta uh -huh. Es el mejor manual de moralidad Que pueda existir Claro, claro. Eh, es el mejor, la mejor ayuda que podemos nosotros recibir. Así Entonces es. dice que toda la escritura es inspirada por Dios y que es útil para enseñar, que es útil, buena para eh, redargüir, que corregir. es buena para corregir y para instruir en justicia. En justicia. Entonces, es. Así ¿qué es. Así faltaría? Es. Nada. Pues nada. Absolutamente nada. Es Entonces, un... que la sepamos llevar simple y sencillamente la palabra entonces por eso les animamos en cada video que hacemos en todos los que hemos hecho sí. ya hemos hecho más de 700 videos ¿Es el libro de libros es, es, exacto y, así y siempre es. Les recomendamos porque nosotros ya tenemos muchos años de estar viviendo con ese libro en nuestra mano y no podemos más que recomendarlo al, al 100% así es y la escritura nos sigue diciendo hoy en hebreos 4.12. En la versión de Dios habla hoy. Bien, el 12 lo dice, porque la palabra de Dios tiene vida y poder. Ah, aleluya, claro. Gloria al Señor. Alabanza, sonre y gloria. Es más cortante que cualquier espada de dos filos. Y penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu. Hasta lo más íntimo de la persona. Y somete a juicio los pensamientos y las intenciones del corazón. Miren. Precioso. Aquí el Señor en Hebreos 4.12 nos da una gran lección, una gran enseñanza. Vamos a leerlo despacito. Porque la palabra de Dios tiene vida y poder. Amén. Así es. Aparte que tiene vida, tiene poder. Tiene poder. Amén. Y también nos dice que es más cortante que cualquier espada de dos filos. Así es. Y penetra. Hasta lo más profundo, profundo del, del alma y del, del espíritu. espíritu. Gloria al Señor. Aquí nos está hablando del alma y del espíritu. Alabanzas al Entonces, Señor. Entonces quiere decir que penetra. Penetra, penetra. La palabra penetra de tal forma, de tal manera, que es para bendecirnos. Dice Amén, Y hasta lo es. más íntimo de la persona. Uh -huh, uh -huh. Correcto. Miren, todas las personas que se conozcan, que andan desorientadas, que andan hasta fuera de, de, de, su, de su función de hombre o de mujer, es porque andan totalmente sí. perdidos. No tienen la palabra. La palabra no de Dios no la palabra, así es a su alma y a su espíritu, porque la palabra de Dios no les da vida y poder, pues, para poder ser totalmente diferentes y ser lo, la persona que tiene que ser. Así es. Dice, y somete a juicio los pensamientos y las intenciones del corazón. O sea, cuando está hablando de esto, de la escritura, uh -huh. que nos somete a juicio, nos somete a juicio... Los pensamientos y las intenciones del corazón. Correcto. Uh -huh. O sea, si estamos caminando mal, estamos entendiendo mal y estamos viviendo mal, uh -huh. es porque el espíritu de Dios no ha podido entrar a nuestra vida, ¿por qué? Porque desconocemos la palabra. Sí. Y no entendemos uh -huh. la clase de Dios que podemos tener que nos puede ayudar uh -huh. a vencer todos los obstáculos. Así es. A vivir y por haberte la vida. Así es. Y eh, ahí en Pedro en Primera de Pedro, ahí también en Dios habla hoy, en el verso 3 y 4 del capítulo 1 de Primera de Pedro, Ajá. nos dice así el verso 3. Nos dice, alabemos al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que por su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo por la resurrección de Jesucristo. Gloria al Señor. Esto nos da una esperanza viva. Vamos Gloria a leer una pequeña Señor. pausa. Señor. Amén. Dice, alabemos a Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que por su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo. Miren, cuando una persona nace de nuevo, cambia total y radicalmente todos sus conceptos. Así es, así es. Entonces, las personas que no tienen a Cristo Jesús en su corazón, pueden vivir la vida que ellos quieran, pero no la que Dios quiere. Exacto. Entonces, si sí hay muchas personas desviadas en sus pensamientos, en sus actitudes, ajá. Uh -huh. Entonces, cuando tú tienes a, al Señor en tu vida, Amén. eso te da el valor, la fortaleza, te da la confianza, te da la seguridad, y te da una posición totalmente diferente, que te vas a sentir verdaderamente orgulloso Amén. de ser un hijo o una hija de Dios. Amén, así es. Verso 4 Y hará que ustedes reciban la herencia que Dios, Dios les tiene guardada en el cielo, la cual no puede destruirse. Ni mancharse, ni marchitarse. Mira Aleluya, que qué gloria al Señor. Y hará que ustedes, tú, tú, mi amada, tú, mi amado, reciban la herencia que Dios tiene guardada en el cielo, la cual no puede destruirse. Uh -huh. Y además no dice ni se, sí. ni marcharse, ni marchitarse. marchitarse. O sea, es para ti. Uh -huh. Tómala, recibela. Amén, así es. Acéptala. Correcto. Entonces, permite que Dios bendiga tu vida, que la cambie, que la transforme, que, que tu vida sea santificada para la honra, la gloria, la gloria y la del Señor. De nuestro Dios. Amén, así Entonces, es. Entonces, para todos nuestros amigos colombianos y los que no son nuestros amigos, pero que les amamos en el amor del Señor. Amén, así es. Eh, quiero comentar tantito nada más que uno de los países que más han visto nuestros videos son los de Colombia. De Colombia. Es uno de los que más, más ha, han visto nuestros videos. Ajá. Entonces, les enviamos un abrazo. Y un, un cariñoso saludo, y, claro. Y, y nuestros mejores deseos para ellos y para su país y para sus gobernantes. Amén, así es. Entonces, pues bendiciones, mis amados. Bendiciones. Bien, pues ahora oremos, oremos por este país de Colombia. Y pues ya les hemos dado escritura. Les hemos dado escritura y en este momento les invitamos a, a las personas que todavía no acepten a Cristo Jesús en sus corazones, pues que abran su corazón, como nos dice ahí en Apocalipsis 3.20. Dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, dice, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Amén. Así es de que... Eh, es esto es lo, lo mejor que usted puede hacer si todavía no le no le ha aceptado hágalo, hágalo Padre, en este momento le alabamos, le glorificamos, le damos honra, gloria y alabanza, Señor. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos da de compartir, Señor, estas escrituras, Señor, esta palabra suya, Padre Santo, que sabemos que todavía hay mucha gente que no le conoce. Por eso el mundo está como está, Padre mío. Y oramos por todas estas personas que todavía no le conocen, que sientan el deseo, el anhelo en sus corazones de aceptarle, Padre mío, en este momento, Señor, oramos, Señor, por el presidente de Colombia y por todos sus ciudadanos. Padre, que usted, Padre mío, sea el principal en sus vidas, porque sabemos que si usted está en nuestras vidas, en nuestros corazones, las cosas cambian porque cambian, porque no hay nada imposible para usted, porque sabemos que el que reina en este mundo, es, es algo tremendo porque no tenemos lucha contra sangre y carne, eh, sino con las huestes espirituales de maldad que andan en las regiones celestes. Y por eso usted nos llama a que le aceptemos para que usted reine en nuestras vidas, en nuestros corazones y que tengamos la paz que usted quiere que tengamos. Mi paso os dejo, mi paso os doy, usted lo dice en su palabra, que no, no tengamos miedo porque usted mora, usted está con nosotros y a eso, les, a eso les invitamos, a que usted tenga a Jesucristo en sus vidas. Gracias, Padre, por esta oportunidad que usted nos da de compartir su mensaje, de compartir su palabra en el nombre de su Hijo amado, Cristo Jesús. Aleluya. Amén. Amén. amén. Pues uh, a mí nomás me resta orar por el presidente, por todos los que están en eminencia, sí, aleluya. y por todos los siervos de Dios que hay en Colombia, para que Dios les siga dando la fortaleza, la confianza, la seguridad, para que Dios siga bendiciéndolos, para que sigan siendo de bendición, sé que hay muchos siervos de Dios ahí en Colombia, sí, mucha señor. gente que ama a Dios, Sí, Padre. y tú seas también parte de ellos. Padre, le adoramos, le bendecimos. Sí, Señor. Amén. Honramos y glorificamos sí, el Santo Dios nombre. A usted, padre. Y ponemos a todo Colombia. Sí, Señor. E incluso los vecinos de los lados, los que están ahí junto a ellos. Bendígales, Aleluya. Padre Santo. Bendiga de tal forma, bendiga de tal manera. Señor. Que Colombia venga a ser un país ejemplo para los demás. Y Padre Santo, bendiga a sus gobernantes. Bendiga sí, a sus siervos que tiene allí, Señor, en, en ese país. Amén. Y Padre Santo, que la bendición suya sea manifestada sí, grandemente sí, sobre hijo, este país. Así sea, Padre. Y Señor, que toda la honra y que sí, toda señor. la gloria y que toda la alabanza sea, honra, de gloria, mi Dios, alabanza sea por el Señor. Por bendecir a Colombia y a su pueblo. Sí, Señor. Para la gloria de su nombre, Señor, en Cristo Jesús. Sí, Señor. Aleluya. Sí, Aleluya. Amén. amén. Amén. Amén. Y Amén. Pues gracias, gracias por su tiempo y gracias por eh, el apoyo en la oración. Escríbanos a hoy.oramos.com o bien a rafaelidatv.com. Gracias por su tiempo, por su atención y, y, y, y gracias también por compartir estos videos. Que el Señor les bendiga grandemente y les deseamos bendiciones para todos y cada uno de ustedes. En si el usted no se ha suscrito, suscríbase y Así comparta. Es. Y denos un nos gusta. Así es, denos un nos gusta. Hace mucho que no lo decía, pero bueno, hoy se lo digo. Así es. Y comparta, comparte estos videos. Y que la bendición del Altísimo sea sobre su vida. Amén, así sea.